Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 al domingo 10 de octubre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha compartido estos videos, que lo siga haciendo, que se mantienen suscritos al canal o si te quieres suscribir al canal te invito a que lo hagas te recuerdo que no solo hay que suscribirse sino también darle click a la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video yo lo llevo a hacer regularmente una vez a la semana entre viernes, sábado y domingo para la semana que le sigue bueno, pues este antes de comenzar también quiero recomendar nuevamente a Luis Luis es un vidente un sanador que vive en Coautla, México pero también da consultas internacionales y le conozco en persona él me ha dado tratamientos y nada más puedo recomendarlo eh, aparte de las sanaciones emocionales, energéticas este, físicas también da tratamientos este, faciales y demás entonces, bueno, voy a pasar el teléfono. Lo voy a poner aquí también por escrito. Es 52 que es México. Luego 735 que es Cuautla. Y el teléfono es el 182 14 69. Repito, 18 21 46 9. Entonces, bueno, si le quieres contactar. Eh, de hecho le vi esta semana que acaba de pasar Y me comentó después de que lo había anunciado en el video anterior De que una persona le había contactado de la Argentina Lo cual me da mucho gusto Espero que te haya funcionado como me ha funcionado a mí Y bueno, este, voy a estar anunciando los servicios de Luis Porque la verdad, honor a quien honor merece Y eh, pues sí, este, hay que multiplicar la buena energía, la buena vibra. Y bueno, como dicen en Costa Rica, pura vida. Muy bien, empecemos con la lectura de las cartas. Empezamos con las de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y bueno, también les comento este que por fin voy a adquirir una cámara nueva. Este que ya estaba... Con ese deseo desde hace mucho tiempo y Canon subió una oferta muy buena y bueno, voy a poder comprarla. De hecho, bueno, ya la compré, pero <risa> estaba agotado el modelo de tan buena la oferta. Entonces, bueno, probablemente la próxima semana llegan a enviar la cámara. Y el propósito para mí con esta cámara es sacar buenas fotos de mis obras de arte y no solo eso, sino bueno, sacar buenas fotos que van a ser mis referencias fotográficas y así ya no tengo que estar pagando las autorías de las fotografías. Y eh, bueno, pues aparte pues puede ser como negocio nuevo o aparte, ¿no? El vender mis fotografías. Este, entonces bueno, ando entusiasmado con con esa idea y con el nuevo bebé que llegará, no sé, te calculo tal vez en dos semanas. Este, pero sí es, sí me era importante conseguir este nuevo equipo. Y gracias a Dios, los ángeles proveen con las cosas que uno necesita. Muy bien. Y... Estas cartas que también son de Drone Rich, son de la sanación con los ángeles Saca una carta y siempre digo que está pensado en especial esa carta Para quienes cumplen años o celebran algo Pero este, voy a incluir de ahora en adelante también Para alguien que tiene algo importante en esta semana ¿no? Tal vez, bueno, en este caso sé de alguien que va a tener una cirugía y seguramente va a ser exitosa y va a estar súper padre Porque pues ya van a arreglar lo que necesita arreglo Y la recuperación también seguramente será muy exitosa Pero bueno, en este sentido pues esta carta es para esta persona Muy bien Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Femenen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 muy valorable de mi identidad ¿Ok? entonces nos están pidiendo trabajar nuestra parte femenina se dice que desde nuestro cuerpo físico la parte izquierda es la parte femenina y que la parte derecha es la masculina y bueno como todo el yin yang hay un equilibrio siempre entre positivo y negativo de hecho bueno si lo vemos desde un átomo no este, los protones que son positivos, los electrones que son negativos y los neutrones pues neutros, ¿no? En la electricidad, o sea, siempre hay este positivo-negativo, ¿no? El bien, el mal, luz, oscuridad, etcétera. Entonces, bueno, no podemos vivir sin la contraparte, pues, ¿no? Es parte de la naturaleza misma. Y, bueno, nos está pidiendo activar o trabajar un poquito más la parte femenina la parte femenina pues es todo lo que representa para uno lo femenino o sea yo parto siempre de la madre no porque de hecho bueno acá está representando una mamá a la, a la virgen con su hijo entonces pues qué representa para nosotros una madre amorosa normalmente bueno pues eso ¿no? el amor el cuidar, el procurar, el proteger el apapachar el guiar, pero todo de una manera muy sutil y amorosa, ¿no? Este, no con esa rigidez o disciplina de, de la parte masculina. Entonces, es, si nos vamos en contacto con ese, esa parte femenina, nos están pidiendo pues justamente ser de esa manera, ser amables, sutiles, amorosos, ¿no? Este, porque, bueno, pues es lo que necesita ahorita más el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se te acerca una persona y necesita un consejo, necesita algo. pues ser amables, ser cariñosos, este entendedores, ¿no? Es lo que pues nos pasa con, con mamá normalmente, de que podemos llegar con ella y contarle, pues, pasa esto y me siento así. Y este y no sé, muchas de las veces sí hay más decepciones, ¿no? Y entonces, pues, ya tenemos un hombre en el cual llorar y, bueno, quién nos apapache y nos... Este, nos comprende y bueno, tiene ya la experiencia de vida y nos va guiando, etcétera. Entonces, todo esto nos están pidiendo que trabajemos la parte femenina y todos los seres independientemente de nuestro género si masculino, femenino ahora sí que también neutro ¿no? de lo que estamos ahorita hablando este, muy independientemente, pues todos contamos con un lado masculino y otro el femenino y este, pues, todo lo que asocias con lo femenino, ¿no? El, sobre todo esa, esa sensibilidad, ese tacto muy fino de comprender y de saber apoyar tanto a uno mismo como a los demás. Cuando hablo de ser sutiles y amorosos, siempre hay que hacerlo también con nosotros mismos. ¿no? Empezando, siempre empezamos por nosotros mismos. Muy bien. Entonces, para el lunes y martes la carta es Paz. Y es el Arcángel Rafael. Y dice, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Así se ve la carta. Entonces, bueno... Aquí Rafael nos está recordando que la paz proviene del, del interior, muy independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Eh, como he comentado en varios videos pasados, bueno, pues la violencia en México va en aumento y la verdad eh, muchas veces me entristece esto y eh, pues bien o mal me, me, me dejé contagiar con anterioridad de esta energía negativa que es la tristeza, ¿no? Y me recordó Luis justamente del sanador y vidente que estaba hablando de que no deje que nada ni nadie opaque mi brillo, ¿no? Y pues aquí es exactamente lo mismo. No dejes que nada ni nadie opaque tu paz. Entonces la paz proviene de uno mismo y cómo adquieres la paz la puedes adquirir, sobre todo a través de la meditación, a través, si no sabes meditar, el orar, el rezar, es algo muy similar a la meditación. Entonces bueno, igual pedirle a la corte celestial que te ayude a sentir esa paz interna.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 Bueno, esto también tiene que ver un poquito con las lecturas anteriores, el soltar, el dejar ir, el que si no sé, alguien toma una decisión que tú sientes que es equivocada y pues dejarlos de libre albedrío, ¿no? Por eso está. Y si tú ya viste tu punto de vista, tu contribución y aún así pues no quieren hacerte caso, pues liberar y dejar que las cosas simplemente sucedan, ¿no? Yo ahí ya lo he dicho en videos anteriores, pues admiro muchas veces a los papás que ven que los hijos se van a dar un ranazo y les dan los consejos, etc. Y los hijos, no, no, no, pero yo quiero, bueno, pues va. Pégate contra la pared y ya que vuelvas, pues ya veremos cómo resolvemos, ¿no? Y uh no me gusta mucho cuando dan la respuesta de te lo dije, pero no llegues llorando conmigo cuando pasa esta situación, porque es una amenaza al fin y al cabo. Y pues así somos. Somos seres muy amorosos, pero también tan queridos de la vida que nos gusta experimentar. ¿no? Y pensamos que este, pues estamos haciendo tal vez algo novedoso, no sobre todo los adolescentes. Entonces, bueno, liberar Soltar todas las energías negativas, ¿no? Es lo que, es lo que nos están pidiendo. Igual, nuevamente, lo, a lo que vuelvo, la tristeza. Si algo no pasa como tú quieres, o si algo está ocasionando algo que no te agrade, y ya se habló, y no puedes cambiar esa voluntad, no puedes cambiar esa situación, pues es liberar, ¿no? hay. en realidad hay dos opciones. O te separas completamente de esa energía, de esas personas, o vives con esa situación porque no quieres separarte de estas personas, pero aceptas la situación tal cual y liberas esa energía de tristeza porque estás aceptando esa, esa situación simplemente. Quiero compartirles también este, algo que me dijo Luis, que tiene que ver con el perdón y me encantó. De hecho me lo apunté para poder este, compartirlo con ustedes. Y dice lo siguiente Perdono a todo aquel que necesita mi perdón Y me perdono a mí mismo Aunque yo sé que en el plano espiritual No existe nada que necesite ser perdonado Entonces bueno, esto lo voy a poner En la parte donde dice mostrar más del video Para que lo puedas copiar y lo puedas seguir Igual, este... Todo este año he puesto eh, la oración de San Francisco de Asís, que la voy a leer nuevamente, porque creo que va muy de acuerdo a la energía que estamos viviendo hoy en día, y dice, «Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, y la sabiduría para conocer la diferencia»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 e increíblemente feliz contigo en la siguiente bueno, quería compartirles esto porque de repente como decía en el video los videos anteriores se nos olvidan las herramientas que tenemos a nuestra disposición ok muy bien, entonces proseguimos para el viernes, sábado y domingo, la carta dice magia me encanta cuando sale esta carta y dice Arcángel Asiel, Asiel Rasiel, perdón Y dice, haz magia Redescubre al mago en ti Que transforma y asombra Yo, Rasiel Te ayudaré en esto Con tu devoción y constancia Amén Entonces, bueno Creo que queda bastante claro Es un poco diferente Porque dice aquí transforma y asombra, ¿no? Entonces mucha gente piensa que esto tiene que ver con Satkiel, de transformar la energía negativa en positiva. Esto es un, po un poquito más juguetón el asunto, casi ni siquiera consciente, ¿no? Realmente hacer magia, el sorprender, el... el, el es la sorpresa, ¿no? El... ¡Wow! No me imaginaba que me hubiera salido también el pastel. <coughs> Perdón. O no me imaginaba que pudiera dar también esto o hacer esto ¿no? entonces es el redescubrir nuestra propia magia y cada quien tiene su propia magia como que cada quien tiene su sazón en la cocina entonces bueno este esto es para el fin de semana por último la carta que mencionaba es para todos nosotros pero muy en especial para quienes celebran algo o tienen una situación especial, un evento especial en su vida esta semana, la carta dice... Música Entonces ¿Okay? pues bueno, ahorita veo la primera carta, de hecho, con la paz Y hay personas que me han dicho que no saben meditar, que no pueden meditar, que no les ha funcionado Y a estas personas les he respondido de que la música es la que nos ayuda a transformar mucho nuestras emociones y seguramente lo has notado digo, somos antenas receptivas y cuando pones una música ahora sí depende de la edad también pero una música que identifiques con una situación agradable este donde, qué sé yo conociste a tu primer amor o qué sé yo cualquier situación te transforma, te, te lleva a, a esa época este pues la música o simplemente, no que haya habido un evento, pero hay música pues que nos agrada, que nos es sumamente agradable y nos envuelve, no y nos da esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar. Entonces, bueno, yo como lo entiendo, nos están pidiendo justamente escuchar música para, a través de la música, ponernos en contacto con nuestro lado femenino, con nuestro... Lado sensitivo, ¿no? entonces, este, pues haz eso, escucha música. Si hay una situación que te altera, que te pone nerviosa, que eh, no sabes bien cómo manejar, etcétera, y escucha música, ¿no? tan simple. Y ahora sí que, bueno, ten cuidado qué música vas a poner, no vaya a ser de la música de de tristeza y de que me abandonaste y sin ti no puedo vivir. no este Porque bueno, estamos sintonizando la frecuencia del, de lo que estamos escuchando. Entonces queremos subir nuestra energía, no bajarla. ¿no? Muy bien, pues creo que queda muy clara este, la lectura, no creo que sea difícil de comprender, es un trabajo interno. En el que nos piden mantener nuestra paz, nuestra serenidad, nuestra tranquilidad, el liberar, soltar, perdonar, el hacer nuestra propia magia, ¿no? Este, cada quien de nosotros llegó a este mundo para contribuir de diversas maneras individualmente, y pues cada quien tiene su magia, ¿no? Cada quien tiene su don. Entonces, redescubre el tuyo. Hay veces que también, como se nos olvidan las herramientas de sanación, se nos olvidan las herramientas que nos dio Dios, que nos dio nuestro regalo divino. Entonces, aprovecha tus dones, tus virtudes y haz magia. Disfruta de la vida y no me queda más que desearte una muy bella semana llena de bendiciones. También agradezco a cada uno de ustedes sus comentarios de la semana pasada.